¿Os apetece reciclar una caja de fresas? Pues vamos a ello Bienvenidos, yo soy Maridy González Y esto es El Rincón de Ángela Empezaremos aplicando una capa de gesso o imprimación Sobre toda la superficie de la caja Ya que tiene muchas manchas de fresas Así le damos una base blanca Y además tapamos la porosidad de la madera Con lo cual podremos aplicar cualquier tipo de pintura Y no nos absorberá tanta una vez seca la imprimación, vamos a pintar la caja con pintura a la tiza de la marca Cadence. Como hemos pintado con gesso, que es una imprimación, podríamos pintar también con pintura acrílica, pero este color de blanco de Cadence me gusta muchísimo. Es un blanco antiguo, que es un blanco roto, digamos, y es precioso. Y creo que me viene muy bien para la idea que tengo en mente. Con esta pasta flexible, también de la marca Cadence, vamos a aplicarla sobre un molde para hacer una decoración para la caja. Este molde eh, tiene como unos dibujos de madera, como si fuera textura de madera, unas tablitas que creo que me va a quedar muy bien. Aplico con una pequeña espátula la pasta flexible. Se llama flexible porque una vez que se seca, el resultado es una plantilla flexible que podemos recortar. Y adaptar a cualquier tipo de trabajo, sea redondo sea de la forma que sea. Queda una plantilla flexible, súper chula. Así es que vamos a extender muy bien la pasta. Eso sí, tendremos que dejarla secar durante 24 horas o más, dependiendo el grosor que le hayamos dado a la pasta. Transcurrido el tiempo de secado, voy a coger un punzón para levantar la puntita de, de la pasta, que ya está casi seca, seca del todo. Y como veis, se desprende fácilmente del molde, formando una plantilla flexible. ¿Veis? Se puede doblar sin ningún problema. Es elástica, con lo cual vamos a poder adaptarla a cualquier trabajo. Voy a medir lo que tiene las patitas de la caja de fresa para hacer un digamos un parche de la misma medida y forrar las patitas con esta plantilla flexible que había hecho con la pasta. Ya tengo los trocitos recortados, los que voy a necesitar, y ahora lo voy a pegar con cola o taqui. ...a la caja de fresas. Con estos trocitos que he recortado... ...voy a ir forrando las patitas de la caja. Para el decoupage voy a utilizar... ...esta lámina de papel soft o papel japonés... ...que pertenece a mi última colección... ...de diseños de, de papel... Esta lámina, como veis, súper finita, pero a la vez muy resistente, que podemos mover y reposicionar sin ningún problema Voy a recortarla con un pincel y un poquito de agua Vamos a ir rompiendo la lámina por donde vamos marcando con el agua Y así realizaremos los cortes hasta separar cada una de las ramitas de flores Por supuesto eliminamos las zonas blancas que no nos sirven Todas esas zonas blancas las vamos quitando y quedándonos solamente con las zonas decoradas Para el decoupage vamos a utilizar este pegamento de la marca Cadence Y un pincel ancho y plano Colocamos el papel en su sitio y vamos pegándolo Con pinceladas suaves aplicando el pegamento por encima del papel De esta forma vamos a ir decorando la caja Como esta lámina nos permite hacer muchas combinaciones, vamos a ir colocando las ramas y las flores en las diferentes partes de la caja. En el centro, en los laterales. Ya tenemos la caja completamente decorada. Ahora con una lima de uñas vamos a eliminar el papel sobrante que haya podido quedar. Damos pequeños toques y vamos a ir rompiendo el papel. Con pintura acrílica negra vamos a pintar las patitas que habíamos forrado. Ya se ha secado la pintura negra y ahora con esta cera dorada... Vamos a resaltar los relieves de las patitas. Si no tienes esta cera, puedes utilizar pintura metalizada de color oro... ...y la técnica del pincel seco. Una vez seca la cera, aplicaremos una capa de barniz sobre todo el trabajo. Ya ha secado el barniz y le voy a agregar esta cinta, esta puntilla en eh, digamos de patita a patita porque me gusta siempre mmm, darle un detallito un toque final vamos a pegarlo con silicona caliente y aquí tenemos nuestro trabajo terminado como siempre espero que te haya gustado si es así déjame un comentario dale al like